Estamos. Y gracias, gracias por oficiar su futuro favorito la Cuarteta. Hoy con el nuevo sándwich que, que se llama La Vacuna. Porque eh, es tan pesado y tiene tantas cosas que se te cae el brazo cuando lo coges. Y también tenemos el, el, el otro que se llama La Segunda Dosis, que se te da retortijones y te, te manda para el baño. Y te, y, pero el, el, el, el insignia de este negocio es la Cuarteta, que tiene cuatro carnes. Tiene pollo, cerdo, bistec... Y LA falta de carne. La que el Chef te meta. ¡Apédame esa! A ver María, dale, Miki Miguel, ponle música A yo esto. Yo no digo que muchacho, mi éxito de hoy para todos ustedes no pena, y a las musiqueras la, que no se encuentran hoy aquí es la vacuna. Y dice, ¡ay la vacuna! Yo te la pongo, ay la vacuna, yo te la pongo, ay la vacuna, yo te la pongo. Ay, la vacuna, yo te la pongo ay, Un momento, un momento, un momento, coraje. Ocho y. ¡Oh, para, para, para, para! Y ahora, con su permiso, nos vamos a coger un descansito. Descansito. Volveremos dentro de un ratito. Lo oh, oh. siento, ¿vale? Era medio tiempo. Pero ¿Cómo que medio tiempo? ¿Cómo vas a descansar? Tú eres más vago que este, ¿De ¿De que Julio. Eh, vale. ¿Cómo vas a descansar si acabas de empezar a cantar? Vale, déjame Aquí no escatimamos con porquería. Vale, yo lo lamento de verdad. Yo lamento de verdad, pero la cosa se ha puesto dura. Con esto de la pandemia, me han cancelado un montón de, de guisos, ¿vale? ¡Y tú lo sabes! Me cancelaron en Sanadú. ¡Y, ¿Y tú lo, lo sabes! Me cancelaron en Cueva Pajita. ¡Y tú lo sabes! Me cancelaron en La Escalera. ¡Y tú lo sabes! Me han cancelado 14 graduaciones. ¡Y tú lo sabes! Y las bolas me las suspendieron, así que tengo a los muchachos trabajando con un concepto nuevo que se me ocurrió. Es como... Usted sabe lo de Uber Eats... Ajá. Que le llevan la comida usted a usted su casa. Pues se llama Mickey It. Y se la llevamos nosotros. Decir, no me la competencia. A la casa. Ah, no. Y se la entregamos y le cantamos. Aquí la tiene, aquí la tiene, aquí la tiene, aquí la tiene. Entonces los muchachos están trabajando para mí de Mickey It, les cobro barato, un 60% de las ganancias. Y ya tienen que ir ya, así que lo siento. Bueno, vale. váyase, váyase a trabajar. Me está, tú sabes que me estás tumbando el guiso a mí, ¿verdad? Que lo siento, lo mío. Vale, lo lamento, pero el, nego, el negocio está flojo, así que muchachos, vayan a buscar las órdenes, vayan a buscar las órdenes, vamos. Y yo me despido, ¿ok? Próximo voy a sacar mi, mi LP, lo pueden conseguir, estoy como Edidí en el diario, el mío va a salir antes, ¿ok? Vale, nos vemos, vale. Sí, no, ¿Un, un número y medio. Por el chupacabra del merenguero este me está tumbando el guiso de, de, de, de Lumelit Mira, bah. ¿y cómo van los togos de Oiga, nosotros? Estaba, estoy, yo estoy bien atrás. ¿no los togos to de estoy, nosotros. ¿Lo ¿los qué? Los togos. Es, Togó. Ese es, es otro idioma, en inglés se dice togo, que eso es para llevar. Eh, bueno, entonces, yo estoy solo, estoy muy arrollado. Y no tengo tanto tiempo. no, no coja más llamadas porque no, no doy abasto aquí y nos van a cerrar. Tú sigue vendiendo sándwiches van y olvídate de eso. Aquí nunca pasa una patrulla, eso es asunto mío. Siga haciendo sándwiches, eh, a diablo me chabe. Ahí llegó la perrera completa. VENGO A MODO DE ORIENTACIÓN A RECORDARLE Ajá. QUE HUBO UN CAMBIO EN LA Ajá. ORDEN EJECUTIVA Y QUE LOS NEGOCIOS TIENEN QUE CERRAR A LAS NUEVE Y FALTAN APROXIMADAMENTE ALGUNOS 34 MINUTOS PARA QUE SEAN LAS NUEVE Y COMO YO SOY UNA MUJER DE LEY Y DE ORDEN ME GUSTA QUE EN MI TERRITORIO HAGAN LAS COSAS BIEN AUNQUE EN ESTE TERRITORIO USTED PUEDE Puede hacer el desorden que quiera. Vale, vale. Siempre un huerto casero allá adentro, ¿eh? Doble Escandelario! Este, mira, doña Mercedes, lo que pasa es que yo no entro en ese terreno, no sea que me vaya a tropezar con un alambre de púa. Púa, eso es lo que quiere dar, un poazo. Cállate la boca, Junior. No lo regañes. Te, si tiene... te voy a sembrar una clase de... Puño. No, no, no, no, no lo regañe, que él tiene razón. Ah, ah. Yo quiero hacer contigo un desorden, oh. un alboroto. Pero, pero, pero. Una loquera. Pero. Algo prohibido. ¿Hm? Y Ay. como dicen en teatro, esta es tu PRIMERA LLAMADA. Ah, VALE, VALE, VALE. Tira EL TELÓN, QUE ESO NO VA. <risa> VALE, a, AHÍ TIENE, AHÍ TIENE, BOLETO DE PALCO, APROVECHE. NO, DE PALCO NADA MÁS, NO. AQUÍ TÚ TIENES ENTRADA GENERAL, PALCO Y HASTA EL foso. PERO VA A SEGUIR ESTA. Ah, Ay, do DOÑA MERCEDES, MIRE, este, yo, YO MEJOR ME QUEDO EN LA BOLETERÍA. Eh, y AUNQUE... <risa> Me rebote la tarjeta de crédito, me quedo sin entrar, yo no voy a ver ese show, ¿sabes? Ay, bueno, ya mismo vamos a cerrar. ¿Está okay. bien? Porque no quiero que me multen. Cierra. Ok. Mm -hmm. Ya mismo cerramos. Vale, eso es suyo ahí, eso es suyo ahí. A la verdad que tú eres bien sucio. ¿Ya? ¿Qué? Me vendiste como lechón de a peso, por poco me regalas, Doña Mercedes. Bueno, pero es que. Es que Usted se puede sacrificar, que es una vez. Todo el mundo se puede sacrificar. No me ten... Ah, a ver, María, ¿tiene? mira el otro! Si lo buscas yo lo tengo y si no lo tengo te lo consigo. Mira lo que tengo para aquí, papá. Mire, mire, don Vale, tengo las películas del 2020, las que estrenaron el 2020, las tengo aquí. ¿Qué película del 2020? Si por la pandemia no estrenó ninguna. No, don Vale, de eso se trata la piratería. Yo tengo lo que no ha salido. Mira, papá, mira lo que tengo para aquí. Esto es... Godzilla versus King Kong, la segunda parte, en esta versión, te voy a explicar lo que pasa, Godzilla se enfogona con King Kong porque le pega cuerno con una dragona de Komodo que le menea la cola y coge a... Chacho, Godzilla está botando, pero mira lo que tengo, esto te va a interesar. Las últimas vacunas. Estas vacunas son de Rana Seneca. Esto es lo último, Rana Ceneca. Oh. Que están Rana Ceneca, están hechas de ancas de rana. Que si no te curan hoy, te, sal, te, te sanan mañana. Ustedes se vacunaron, ¿verdad? Y al nene, ¿lo vacunaron ya? No. <risa> Cállese la boca que yo no estoy hablando con usted, estoy hablando con su país. ¿Vacunaron al nene? Él no es mayor de 16 no años ver, todavía. Ah, pues no se puede vacunar tampoco. No te puedes vacunar ¿Y qué tam... más tienes ahí? ¡Ah! Y esto es lo último, mire, don Vale, esto es lo último. Las tenis de Bad Bunny, ahí están, mire, las tenis de Bad Bunny. Míralas ahí, papá. De las Bad de... Bunny, ahí dice Ringo. Bad Bunny con V de vaca y de bestia. Sí, porque es que el cuero de vaca es más duro que el cuero de conejo, ¿eh? Esto dura mucho más. Ay, y, y, y mire, don Vale, este. ¿Y de qué color las tengo? Las tienes? tengo, mire, las tengo rositas. Y las tengo, mire, color café. Estas están bien bonitas, las color café. Ahí, ahí. ¿Tacho? Espérate un momentito. Esto, esto, no es, esto no es color café, esto es sucio. Mira <risa> para allá. Es, es sucio. Y esta, la arroz. Esto, esto tú lo pintaste con pesto Bismol. Bueno, Yo no te voy a comprar ninguna de esas dos. A ver María, don Vale, pero. pero... Vale, vale, yo le voy a decir algo. Yo creo que nosotros debiéramos cerrar aquí pero ya, no, porque no, no, hay un toque de no, queda y nos vamos a meter trayendo no, problemas no, si no, no, no cerramos. No, perdóname, no puedes cerrar todavía porque yo tengo una orden que vengo a recoger de, del millo it estoy, tengo un negocio ah, no en Yo El millo eat. Pero es dos por uno. Bueno, yo le llevo la comida y si me compran el millo eat, le doy, mira, la serie. Tengo cobra kai aquí te la doy gratis. Y tengo QUIÉN mató a Sara, para que la chequee también. Aquí la tengo, mira, te la voy a dar sí, gratis si sí, me compras el, el milloy Ahí está. Y vienes Ahí? a BUSCAR una orden. Sí, vengo a buscar una orden. ¿Ya está mi orden? Sí. Bueno, está la, está la, orden por aquí. Yo creo que esta era la tuya, pero yo no puedo seguir con esta cuestión, ¿entiende? Porque ya nos van a cerrar. Yo estoy solo aquí, estoy bien arrollado. A mí EL gobierno no me paga las cosas. Oye, la policía, oye, la, policía. Ya, la, policía la policía. Váyase, la métame, váyate, váyase, váyase váyate, para, váyate. para Métete en la basura. <tose> estamos cerrando, estamos cerrando, estamos cerrando. Estamos cerrando. Se, se, fueron, fueron, se fueron, se fueron. Se fueron. Mira, ¿Qué? Es eso? Se fueron. Mira. Dale, don dale. Ayúdenme a levantar a este. Ah, vamos con una multa aquí. Nos sacarlos robando. No, hay que sacarlo rodando. No, no. hay quien lo levante. Dale, por ahí. Ah, no, dale. Guarda, no se no, no, levanta. No. ¿Tú ¿puedes? puedes? No, yo no puedo. Mira, Miki. Me dejaba ahí, déjame ahí. Párate, párate. Ay, ay, ay. ¡Ay, Dios mío! ¡Oye, no se ven, levanta ¡Venga, me la, venga, me me me me me muchachos! Ven. ¡Una, no, dos, dos y tres! ¡Viene! Sí. ¡Siéntate, amigo! ¡Venga, siéntate, amigo! ¡Siéntate! Sí. Oye, oh, yeah. ya son las nueve y media, ¿verdad? <risa> Oye, no, es que, que, nos van, que nos van a meter tremenda multa y le van a meter una multa de cinco mil pesos si siguen ¿Qué está a hacer? Ya se fueron, ya, pasó, ya se fueron. Ya se fueron. Sí, Tú sigues haciendo sándwiches ahí. Bueno, jeringue más. Ajá, sí, sí. Vale, bebecito. Dígame usted, Maruquita. Vale, ya. ¿Qué pasó? ¿Ya cerraste? ¿Te, te voy a cerrar yo. Y si cerré, vuelvo a abrir por ti nada más. ¿Cómo te va, vida mía? ¿Cómo sí. te sientes, a, mía, Ahora amor, le va de a decir favor? que está triste, porque no tiene un dinerito, que ella quería comprar Cállate. algo, que por favor, que mira a ver, si lo ayuda. Ay, pues, mira, Vale. Ajá. Honestamente. Ay, AHÍ va. No yo me siento bien, bien triste, Vale. Ay. PORQUE QUERÍA COMPRAR ALGO Y POR FALTA DE DINERO NO PUDE. AHÍ ESTÁ, DIME QUÉ PASÓ, DIGO YO que es. Y, y, y DIME, NENA, ¿Y QUÉ ES LO QUE TÚ QUERÍAS COMPRAR? Que Ay, un... BEBECITO, VALE. DIME, LAS nena. TENIS MÁS PEGAS, LAS DE BAD BUNNY. Yeah. MIRA, ¿De SE de ME ver, CAYERON va? ESTAS TENIS, MIRA, Ay. SE ME CAYERON. ¡AY, PERO DISCULPA, MIJA! DIABLO, SE ME CAYERON ESTAS TENIS BAD BUNNY, DISCULPA, va. PERDONA QUE LAS tiré EN EL MEDIO, DISCULPA. ¿QUÉ TÚ tienes. Vale, mira si la está vendiendo. Pero bueno, si, si yo te comprara eso, te haría feliz. Vale, sí. me haría vale, tan no y tan ahí. y tan y tan feliz. Es más, ¿sabes una cosa? Eh. Que hasta te premiaría por eso. ¿Eh? ¿Cuánto vale eso? Bueno, Tú tienes mire, de esa, déjame la, mire. la que me ofreciste ahorita. Bueno, tengo ahora mismo las rositas, tengo las la, la color, mira, las la, la color café. Ah, me interesan las dos, por ¿La favor. Las ¿La dos, Las ¿La dos? ¿La dos? sí. Pero es que tuvieron 100 pies, Si las tienes en size 8, mejor. Mira, yo soy 6 10, yo soy 6 10, y entonces vale 612, pero de niño. Sí, mire, don Vale, precisamente estas son size 8, las dos, pero. Como usted me dijo que no, yo le testé un pana mío. Pero, me, me las ¿eh? compró por 275. Me PAGO más. ¿Cuánto me paga? 300 pesos con el delivery y, agregamos. Toma, 300, okay. 300, 300. Los tenía contados aquí, aquí mismo. Perfecto. No, esto vale, está, no, se meta ahí. Esto vale, está no se buenísimo, se está. don ¿Qué está, cállate la boca! Mira, me, me, me dio hasta, hasta. No, este está bueno. bolo, Vale, toma, vale, toma, vale recuerda atrás. que yo te voy a premiar por eso. Mira, ah. ahí lo TIENE, ahí lo recuerda. TIENE. Recuerda. Yo espero que sea bueno el premio, nena. Mire, y si te, vale. si te llevan las dos, te doy aquí el huevo de Baboni. Ahí está. Me interesa el huevo, ahí me interesa. Está. Ahí lo tienes. Es ahí está, ahí lo tienes. Ay, bendito, pobre muchacho. Sí, ahí está. Pues está bien, mija. Y ahora sí. ¿Dónde está el premio? Ay, vale, yo te, sí, te voy a premiar a este, pero déjame primero eh. Nada. Te lo voy a premiar. ¿Eh? Dale. Te voy a premiar. Cierra los ojos. Cierro los ojos. Te voy a dar un grajeo. ¿Ah? A distancia. ¿eh? A distancia. ¿A qué? Coge un número, coge un número. VALE. EH, la policía! EH. la policía! ¡Es la policía! ¡Es la policía! la policía! ¿Qué? Para, para. ¿Qué la policía! decimos que tú eres un maniquí quédate quieto no te muevas no te muevas no te muevas es un maniquí esto es maniquí se fueron se fueron se fueron se fueron se fueron se fueron ya no te tires al piso otra vez por favor sí, no, no. sí por favor salió no ya se fueron bueno vale mañana yo me voy yo okay. me tengo que ir yo te doy una llamada está bien pero espérate espérate espérate espérate y el premio mío ay el premio vale verdad cierra los ojos que voy dale un número, vale, coja un número. Coges un número, de 1 al 10. ¿Un número? ¿Quieres coger un número, mi amor? Dale, sí, dale, de 1 okay. al 10. De 1 al 10. ¿Ese es mi premio? Pues dame, dame el 5. Ok. Ay, mira, te salió que traté de nuevo, vale. Oh, te salió ay. que traté. Pero mira, el grajeito. Bueno, le vi la lengua Dale, dale. <risa> vale, vale, vale, cojo un número de 1 al 10. Del 1 al 10, el 4. Mira que no, lo cogieron de Pensuaco otra vez. Voy no. <risa> a recoger la orden de Cristina. Sí, sí, espera, pero, espera, espera. Perdóname, no, no, perdóname. Junior, mira, Junior, mira, mira, la mira, orden mira, de mí, mira, yo tenía mira, que espera. salir primero pero, porque no, me, yo me llevara a llevar momento, el porque yo estoy solo aquí, yo estoy solo aquí. Pero, no, no pero, cálmate. Si es solo aquí, yo se va a poner. la pelea. espera. Ya ellos pagaron. Sí, está para es afuera, para afuera y tú también, para afuera todo el mundo. Ya. De pie, de pie te vas caminando. Ay, Dios mío, qué cruz. ¿Ah? Esto no es un premio, esto es un empacho. Doña Mercedes, ¿pero qué hace usted aquí a estas horas? Está violando la, la, el toque de queda. Precisamente, ah, ahí está. vengo a entregarle la multa de 10 mil dólares que me dieron por usted estar abierto. Sí. Yo no le dije que cerrara. Oye, ¿tú sabes QUE? Yo solo dije. Yo llevo rato desde que estamos aquí, tiene que cerrar, tiene Pero que me cerrar. Sé. Esto, está, esto está cerrado, ¿verdad que sí? Estamos limpiando. No. Ah, no. yo me imagino lo que usted va a estar limpiando. Tiene dos alternativas. Opción A. Uh -huh. O paga los 10 mil dólares por no haber cerrado. O la opción B. Se lo cierro. ¿Ah? O le puede dar la opción C. Un grajeo en el cine. esa me gusta. Oh. OPCIÓN D, NINGUNA DE LAS ANTERIORES. Mm. MIRE, DOÑA Mercedes, LO QUE PASA ES QUE yo, YO QUISIERA, PERO YO NO ME VACUNADO. Ah, ESO NO HAY PROBLEMA. ¿Mm? ¿CÓMO? VENTE, QUE YO TE VOY A LLEVAR AL LABORATORIO PORQUE TÚ VAS A ROMPERME EL TOQUE DE QUEDA. PERO, ¡Ah! pero doña... <risa>